¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más a este increíble canal y bienvenidos a uno de mis primeros vídeos verdaderamente del anime eh, Hoy chicos vamos a reaccionar a un vídeo del anime, a un vídeo de un especial de invierno que se viene dentro de poquito Y no voy a estar solo, os voy a presentar a la persona que, que va a acompañarme y... Que os va a decir de qué, en qué consiste este especial de invierno, chicos. Adelante. Buenas compitruenos, ¿cómo estamos? Eh, en el día de hoy, tal como acaba de comentar mi compañero Eco, vamos a pasar a reaccionar y a analizar un poquitito. Lo que se viene en el capítulo número 88, si no me equivoco, y 89 de Pokémon Viajes Maestros eh, Que aparentemente se inicia el arco de Diadia y de Palkia La verdad es que mmm, mucha información no hay de momento porque todo está en el tráiler Y obviamente lo queremos reaccionar Pero sinceramente estoy bastante hypeado Porque aparentemente hay cosas ricas Aparentemente Eh, Eko Antes de empezar, que dejen, que dejen un buen like y se suscriban, ¿no? O sea, compañeros Compañeros sea, Que se vienen... Exactamente eh, O sea, dejad un maldito like, apretad este botón como si no hubiera un mañana Porque primero vais a tener ahora un vídeo reaccionando increíble Y después tendréis en el canal de Oedi otro vídeo teorizando sobre lo que vamos a ver Y qué nos puede traer, bueno, bueno, es que, o sea, de verdad Contenido no os falta nunca, siempre estamos aquí a full y qué menos que dejar un like, ¿no? Eh, Así que Exactamente, para más colaboraciones de este estilo Para más videos reaccionando, analizando, teorizando Que dejen un buen like Y si hay mucho apoyo, se si vienen más, más y futuras mm -hmm. colaboraciones Ahí está, perfecto. compañeros Pues venga, pim, pam, pum, ¿o qué? Uh, ¿Vamos a darle? Vamos a darle A ver, lo pongo de tengo cero miedo, tengo miedo. A ver, eh, empezamos. perfecto A verlo Estoy nervioso Ay. Oh, oh, oh, oh. Oh. ¿Qué era eso? Qué? ¿Tres Dauna. regiones? una acaba de entrar un portal? ¡Sinthia! ¿Sí, ¡Bueno! ¡Bueno! Sí Se viene Palkia pa Palkia Diaria también Ah, tranquilo <risa> Uh, uh, uh, portales, portales o Otro portales, otro portales ¡No! ¡No! Escúchate, escúchate, escúchate. ¿Eso era, una, ¿Eso era otra dimensión? Eso era. ¿Había dos Ash? Ah, eh, eh, eh, eh. ¿Había, ¿Había dos Ash? ¿Y un Pikachu? No me lo puedo creer. Seguimos, seguimos. Luego, si queréis, o sea, luego hacemos un repaso más, de, más despacio. Vamos a dejarlo. Dale, dale, dale, dale. Sí, sí, sí, sí, sí, Para, para, para, para, Te frenaste justo en un frame mega hiper clave. ¡Ojo, ojo! ¡Pero da. qué es esto! Da. ¡Diaria y Palkia full peleando con la cadena roja! Nada nah. qué desfase, qué desfase. Nada, nada, nada, nada, no, no, no. <risa> seguimos, seguimos. Sí, sí, sí, sí, quiero ver, quiero ver. Ahí se están peleando. Volando en un Flygon. Ojo. ¿Este era ¿es el equipo Rocket. Con un traje full, un traje full místico. ¿Aireácti? Ahí están ahí, eh. ¿Qué pasó? Había un montón de clones ¿Lo viste? No, no lo he visto, no lo he visto, tío Es que he visto No lo un... viste Ahora no, ah, no, lo no miramos viste. otra vez Ahora lo miramos otra vez Terminamos, ah, terminamos Sí, sí, sí, sí Por favor, por favor, por favor por favor, por favor, favor. el 12, el 3 es el día, el 3 El 3, ya está confirmada la fecha El 3 de a diciembre ver. es que se viene este capítulo Es esto por... 3 de diciembre Exactamente de... El, 3, no? el 3 de diciembre, sí, ¿no? Sí de... ¿Y, no y el que 10 que se suba a las 10 de, de la noche? Eso. ¿10 de la mañana? Ver, puede ser no, puede ser 10 de la noche, puede ser 10 en día. Sí, es 3, Pero 3, de, 3 de, es, de diciembre. Claro, es en la primera. Las primeras dos semanas de diciembre son que se estrenan estos dos capítulos haciendo el arco de invierno de Diario y de Padya. Lo cual, Uf. bastante interesante, ¿no? Bastante rico. Uf. Ah, claro, es el 3 y el 10, ¿no? Es lo que has dicho. Vale, vale, estoy perdidísimo. ¿Cómo, cómo? <risa> o sea, no, no, el 3 12, es un capítulo, el... 10, el siguiente, puede ser. Ah. Porque el que símbolo me... que hay al lado es el mismo. Claro, es verdad. Por tanto, de, claro, debe y, ser... Y 12 es el... Na, na, el analizando japonés, amigo. Qué tremendo esto. Tremendo. Increíble. Sí, sí, sí, tremendo. <risa> Bien locos. Ostras, vamos a, a... Ya, esto no dice nada más. Vamos sí. a... Empezarlo no. otra vez, a verlo un poquito despacio de sí, A ver qué hay, porque por favor. No, es que De verdad, ha volado el trailer, ha volado, es un minuto Y es que pasan 100 sí, millones sí. de cosas Es muy frenético, pasan mil cosas Y no se no, no llego, va no llego a ver todo, a ver. a ver Lo primero interesante creo que son lo, He visto unos mapas ahí, que no sé si eran de la región de qué región No sé, vamos a mirar a Bueno, se mete en un portal lo primero, Down entrando un portal Lo primero es esto ¿A cuál? Tal cual, sí, sí, el sí, primer sí, sí, frame sí. da Down entrando un portal, así Como eh. el que está pasando por una puerta Tan a gusto. Pero, ¿Sabes te, sabes que creo que esta no es la down normal? ¿Sí? O ah, sea, por, fíjate, fíjate, por lo, fíjate los colores Los colores, claro, mm. claro, claro, los colores Ya, ya, pero es que como el siguiente plano es la normal Me claro, rayé puede mucho. ser que la, que, que la normal esté mirando A la clon mientras la clon oh. Ojito, se ojito lleva a se, ¿Le está secuestrando a Piplo? <risa> ¿Le está secuestrando a Piplo? <risa> es, bueno, bueno, bueno, bueno Es que lo que se puede sacar de aquí, familia Madre mía <risa> ¿Seguimos? No, no, no, es tremendo esto. <risa> Seguimos. A, a ver. Vale, estos. estos Tres regiones. ¿Cuáles regiones? ¿Qué regiones son, son estas? ¿No la, de arriba, la de arriba parecería no? Sí, porque es como hacia arriba el monte, ¿no? De corona y la claro, puerta. Bueno, pero es que. Exacto. Pf, no sé Las yo. Dos de abajo no tengo ni idea. No, nah, no, estamos aquí perdidísimos, yo creo, ¿eh? No, no, no Es que, como se meten en un portal, puede ser que se meten, no sé, al mundo claro. distorsión. Y aparecen en cualquier lado. Esto puede o sea, ser cualquier locura. Seguimos. Literal, literal. Ha dicho Sino, creo, eh. Me ha parecido oír Sino, hay, así hay, que. Hay un ahí hay, hay un cricketot. Esto tiene pinta de estar centrado sí. en Sino 100% Porque sí, sí. es Diaga que Te quiero decir. Si hay, que solo puede si pasar alguno... algo en Sino. Sí. Literal. O sea, si alguno sabe japonés que nos traduzca esta parte de acá y nos diga <risas> en qué si están en Sino o si están, no sé, en, en Alola. Nice. <risas> A ver. Bueno. Cintia, obviamente. Cintia, ¡Cintia, amigo! Amigo, Cintia, que hace poco había aparecido en el anime, pero tuvo muy poco protagonismo. Apareció un capítulo, hizo dos blues y se fue. O sea, aquí se, aquí o sea, se, centran, se centran, se centran. De hecho, parece que colaboran, sí, porque sí. si no me equivoco, aquí ahora. En ¡Uh! Huye uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ese arco, ¿eh? ¡Uf! Ese, ese. ¡Qué misico, no, sé por, eh. no sé por qué me dan a los arcos de jupa, te lo juro. No sé. Me, uh, pues, me, me, me, me, A ver, los, an los anillos de jupa son como amarillos, pero pero. ¿Por qué no? Uf. ¿Por qué no, no? No, la verdad que la verdad sí, que... cuidado, cuidado, cuidado Cuidado sí, que se vienen sí, cosas, sí. seguimos Aquí estaba, bueno, aquí estaban colaborando Que se veía que sí. algo quieren saber, algo están investigando con Cintia, ¿no? Bueno, y aquí... Y, aparece Pal y acá está Palkia, Palkia está peleando contra Dialga acá parecería serlo. ¿no? Sí, pero no parece la misma escena que hemos visto antes porque aquí no tienen esos anillos que hemos visto Claro, es verdad, es verdad, es verdad, lo de Arceus, lo de Arceus Sí Vale, aquí no hay nada interesante Acá has concojado una más y dialga de, de nuevo. Vale. Y este es el, este es el escenario. Un escenario clave. Sí, sí, sí, sí. Que fijaos que aquí hay columnas de. Pues esto ah, parece. Donde Arceus, ¿no? O sea, lo que sería la columna lanza. Pilar lanza, la columna lanza, exacto. La sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Cuidado. Cuidado que este escenario puede Uf. ser el mismo. Pero ¿Será? un poco tenebroso. Será. ¿Será ese escenario donde están peleando Dialga eh, y Palkia? Y por eso se meten al portal y se van Tiene pinta, vamos a ver, vamos a ver. Me encantaría saber japones para Buah. saber qué dice ahí Buah, este momento Aquí está, Ash, Ash, no entiendo nada No entiendo nada, no entiendo nada. Ash y Ash ¿Por qué? Shiny <risa> Literal, ¿por qué hay una Shiny? No entiendo <risa> <risa> ¿Qué pasó? Están clonados Y solo hay un no. Pikachu Ojo, eh Puede que el Ash clonado sí, sí, sí, sí, No sí, sí. tenga a Pikachu Lo cual sería muy What? Es que son idénticos Solamente cambian los colores Sí, sí Vale, cuidado Despacio Vale, aquí están los, los protas Sin más Sí, exactamente Aquí, aquí, aquí, aquí. Están con Down Uf. Están con Down Con o sea, Down, down con tiene down. bastante relevancia Sí, sí, sí, sí, down, sí down vuelve, están... reencuentro No entiendo ¿Por qué tienen Los arcos de Arceus? Es que eso es una cosa extraña, parece como si Arceus estuviera controlándoles, desde luego que tiene que ver sí, con, ¿no? el, con la punta lanza, esto, o sea, la, la, la, lo uh -huh. que sé, cómo se llame, la columna lanza, el, el, el, el, la misma localización que Arceus, yo creo que algo tiene que ver. Y no sé, tío, eh, curioso, curioso cuanto menos. Eh. Me, me, al, al, algo muy, ¿cómo se dice? Muy relacionado a los portales tienen, porque los dos son del tiempo y el espacio, uh -huh. que se estén peleando... Y que están como en el mundo de distorsión, por así decirlo, ¿no? Porque veo como piedras volando, parece. todo muy oscuro, muy tenebroso. Parece, Uf. parece. Seguimos, y me intriga mucho el tema de, el tema de Arceus. ¿La ¿Giratina? Uf. Esa parte, Uf. cuidado. Sí, bueno, bueno, bueno. bueno. Sí. Es que puede parecer giratina, sí, sí, puede, sí, ser, sí, puede sí, ser de es, todo. Es, seguimos. Poder tantas cosas, poder tantas cosas. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Ahora no tienen los anillos? Otro momento diferente. Es verdad. Es verdad. <ríe> Y están. Pero siguen rodeados por el. Sí. Por la cadena roja. La cadena. Sí. Aquí de repente Entendido. montados en un full fly con los dos Ash. Increíble escena, por favor. Y vuelven a, vuelven a tener el arco de, de Arceus. Hmm. Yo creo que puede haber sido un bug visual del anime un punto concreto. concreto. Puede ser. No sé, no sé. O no. Uf. O, o, o, o, os, o, os. o. no, O no. Están, sí, uf, uf. No sé, no sé. Es que. Uf. Seguimos. ¿Te imaginas? Escúchame. Sí. ¿Te imaginas? Que aparezca Diario y pal Shiny ¡No! Tab, a Shiny O sea, na, me explota todo Me la cabeza. ¡Locura! Ojito, ojito lo que hay aquí Abajo Que sí. no habíamos visto antes El Infernape de Ash Vuelve Es verdad Es verdad Es verdad Y encima ¿Será el Infernape de Ash Shiny? ¿O será ah. el propio Ash del protagonista? ¡Oh, es verdad! Que vuelve a Inferno y va a su equipo o algo por el estilo, pues están encima de Flygon. ¿De dónde sacó Vaya un Flygon? El... No, no, no, suyo no puede ser, será del otro. Bueno, no claro. sé. Además, escúchame, escúchame, escúchame. No sé si. Si te fijas bien, como que Flygon tiene como unas armaduras, tiene algo raro. Sí, es, una montura patas. o. No sé. Sí, es... es como una Sí, ¿no? No sé, es muy raro. Muy es raro, raro sí, Quizás sí. haces? Sí. A ver. Y vemos que Dialga está petando, por alguna razón. Es verdad. ¿Estás usando distorsión? ¿Distorsión o algo? O, sí, sí, algo, algo, sí, sí, sí, algo sí. se ha roto por aquí Es ah, verdad Ojo, ojo, espera eso Cuatro, cuatro huevos ¿Y esos ¿cuatro huevos? huevos? Sí, sí, sí, sí, sí Escúchame, ¿Negro? ¿Un huevo para cada uno? ¿Un huevo, ¿Será un huevo para cada uno? Uy, uy. Están, están alineados perfectos un huevo para cada uno sí sí, sí, sí, sí, sí, bueno, bueno, bueno, lo que podemos sacar de aquí luego para a pensar qué? Bueno, ¿Un huevo, bueno. de qué? ¿Un huevo de qué? ¿Qué aquí? Este... En un minuto hay tanta información que me explota la cabeza ¿sí? Maravilloso Aquí, aquí está, aquí está. Lo del el traje, no, se me fue. Aquí, no. el traje full <ríe> místico. Mira lo que se es hizo, amigos, son Power Rangers. No <ríe> este traje para viajar por, por, por los portales, a lo mejor, o algo así. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero la gran pregunta es, ¿será Jesse James de la dimensión del, de nuestro protagonista Ash? ¿O por el contrario, serán de la nueva dimensión dentro del portal? Explosión de cabeza, explosión, Literal. No No sé. Literal. Bueno, bueno, woofet. ojito Buffet oh, Espera, quiero ver ese plano. Ojito Buffet Buffet <risa> Full capturando Power Ranger, macho. Capturando aquí. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué son esos? ¿Qué es? no, no me ha da dado tiempo. A ver, a ver. No, si... no, un poquito más para no a mí tampoco. Inteleon. ¿Y qué es esto? Intelio Lucario. Es Lu Lucario parecería estar, ¿no? Parece que es Lucario, uh -huh. sí. A ver, un poquito más. Inteleon y Lucario. Sí, sí, sí. Parece sí, sí, Lucario. Sí sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí estaban. es que se me pasa, hermano, aquí. La Ay, la malla que tú has dicho, sí, exacto, la shiny. Ahora no está el ash, está solo la malla. Fíjate, fíjate, no, no, vuelve el frame anterior. Vuelvo. Fíjate la cara de Ash y de Gow O sea, están como defendiendo a las a las dos protagonistas de alguien, están como a punto de pelear. Fíjate que Gow tiene la toalla en la mano. Sí, sí, se va a liar aquí. Están por pelear contra alguien. Aquí se lía. Contra quién? Fíjate que ¿Sí? ahora el Piplu lo tiene la malla original, ¿Es digamos. Y ¿Es no. Verdad? Y no la que se lo llevaba antes. O sea que puede que esa teoría sea bastante buena. Es verdad, eh. Seguimos. Bueno, toma, toma un poco de fuerza. Cinderace. ¿Ah? Olo. Lo, lo, no, no, no, no, no. Viste Cinderace tiene un traje. Sí, no me he fijado. Fíjate, fíjate, fíjate. A ver. Olo, olo, olo, olo. Locos. Skins. Skins en Pokémon. Lo, el Pokémon Unite. Nueva skin Miaoque. confirmada para Tinderis Literal Nada, está guapísima, eh Está usando alonignio, Mega demente Mega loco Y aquí está este, este Bueno, miauz, Pegándose está con El un... garchom. El garchom de Cintia Hombre, ya ves Ya ves Amigo, miauz, se está pegando un arañazo El Garchomp de Cintia Y se lo está tanqueando Sí, no, no, no Está loco Mira, este miauz está loco Está ah, loco a ver, a ver, vuelvo, vuelvo a ese frame, vuelvo a, ese frame. a ver Vale, aquí no, no tienen. Fíjate, el Flygon no, no tiene aquí ningún, la montura. Es verdad. Y no hay ningún Shiny. Y no hay Shinies. Aquí ya parece ser mundo normal. Sí, Sí, ¿sí ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí se ha visto. Ojo. ¡Uy, lo se que Se, se ha visto. rompe algo, ¿no? Sí, sí, estaban como hechos algo. de piedra, tío. A ver. Era como si tuvieran piedra encima. A ver, A ver si se ve bien. Como eh. si estuvieran inmovilizados, ¿no? Claro, y se rompe como la piedra que tenían alrededor. Sí. Sí, sí, sí. sí. Y los, pero los dos ya han hecho. dos clones, eso es. Eso es. La verdad. Seguimos. Aquí están enfrentados. Eh, para, volve, para, volve para atrás. ¿Bueno? No sé si te fijaste que sí. Go tiene los colores de España. El Go Shiny. Bueno, de Españita. Go Ash está aquí abajo, pero Go arriba, como España. Cuidadito. Próxima región en España. No digo nada. Ojo. Ojo, te imaginas que es una referencia. Sería maravilloso. A ver. Y creo que ya no hay nada. Ya está, ya está. Todavía. Ya está. está. Bueno, bueno, bueno. Ahí bueno. está la fecha, ahí está la fecha. No, no, no. Me explota la cabeza, me explota la cabeza, amigo. Nada, maravilloso, eh. Me ha flipado. De locos, de locos. Vale, chavales, pues por no alargar mucho más el vídeo, vamos a cortar aquí ya. Y el siguiente vídeo que tenéis que ir a ver Va a ser en el canal de Oedi Vamos a comentar esto, a teorizar sobre esto eh, Estáis tardando en ir para allá Y dejar un maldito like tanto a este vídeo Como al de Oedi, ¿vale? Así que nos vemos chicos eh, Oedi, muchas gracias Exacto. por pasarte Gracias vamos. a vos, equito querido Y obviamente <risa> se tienen que suscribir a los dos canales Para seguir viendo más contenido de este estilo Obviamente, obviamente Así que nada, nos vemos en el canal de Oedi Vamos, correr, correr, correr. chao Vamos, chao, chao, chao!